¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejor, son las 9 de la noche He tenido un día muy largo de trabajo, pero estoy muy contenta de grabar este video para ustedes Quiero decirles que estoy grabando este video justo ahorita, pero ustedes lo van a estar viendo como unas cuantas horas después Porque lo voy a editar ahorita y lo voy a subir, pues para que ustedes lo vean cuando lo estén viendo Así que, recuerden que literal esta semana, creo que fue el lunes, el lunes o el martes, subí un video sobre los súper bueno, de los videos virales que se hicieron en TikTok y en todas las redes sociales sobre esta mujer um, Ya ustedes van a saber a cuál me estoy refiriendo Que, eh, bueno, eso se los voy a decir más adelante Pero este video va a ser complementario a ese ¿Por qué? Bueno, en ese video anterior eh, el 95% de los comentarios que recibí en ese video fue que era un caso viejo, que el caso tenía más de 5 años, que, que solo eran personas que por mala onda como que volvieron a sacar el caso a la actualidad. Cosa que no es cierto. Este caso no es ese. Y en este video se los voy a, a informar, se los voy a platicar para que ustedes vean cómo un caso no tiene nada que ver con el otro. Y sí, efectivamente yo en aquel video dije puras teorías, pero en este simplemente les voy a decir por qué no es un caso viejo. Esta mujer que se hizo viral en TikTok es un caso actual. Así que bueno, pónganse cómodos, tráiganse lo que sea que vayan a tomar y comer mientras ven este video. Y pues recuéstense o siéntense bien en su silla, baño, piso, donde sea que ustedes estén Recuerden seguirme en mis redes sociales, aquí van a estar apareciendo Tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Instagram Que justo hoy todos los domingos subo foto nueva a Instagram Entonces si quieren ir por ahí y darle el corazoncito Y yo les contesto sus comentarios y demás, pues ahí los voy a estar esperando También hicimos una ronda de preguntas y respuestas así súper larga ¿Y qué más? Twitter, Instagram, Facebook y TikTok Tengo todo, ¿ok? Y el reto de hoy es suscribirse con el codo ahí me dicen si pudieron suscribirse y campanita o algo por el estilo y escribir un comentario con el codo y yo los estoy leyendo, ustedes me dicen ponen el comentario con el codo y después esto fue con el codo ok, ahora sí, vámonos directo con este videito. ok, fantomitas entonces, miren, primero que nada quiero aclarar una cosa en aquel video ustedes me mencionaron que no me refiriera a la mujer como se le conoce en redes sociales o sea, mujer Z, ¿verdad? Y eh, quiero decir que no lo estaba haciendo yo en mala manera y tampoco la llamaba así yo, o sea realmente es que yo así no, simplemente me estaba refiriendo a ella así porque así fue como se le dio a conocer en redes sociales, hasta le hice así como en las comillas y todo, pero aún así eh, pues no estuvo bien, porque a pesar de que no es este caso del que todo el mundo cree que es, eh, pues sí, oficialmente no se sabe qué le pasó a esta mujer y pues... Por los gritos y por su estado físico, pues era obvio que estaba sufriendo. Por lo cual pido una disculpa si ustedes creyeron que de verdad yo me estaba refiriendo a ella así como tal, sino que simplemente estaba haciendo referencia a pues, cómo la estaban tratando en redes sociales. Ok, en este video no voy a hacer eso y pido una disculpa si pues soné un poco eh, insensible o hasta cierto punto que no siento yo el dolor o no empática. O sea, no, claro que no. Simplemente me estaba haciendo como referencia a eso. Pero bueno, entonces, estos videos recuerden que se hizo virales hace unos días atrás en TikTok eh, por los cuales los borraron. Las o sea, quien subió los videos, quien grabó y subió los videos, se los borraron y hubo varios videos que se tomaron desde diferentes perspectivas. Ahora... Les digo, el 95% de los comentarios fue este que no, que por qué me dejaba llevar, que ese era un video viejo, que los cubrebocas no, no era porque fuera un video nuevo, que simplemente era porque pues, la gente se le acercó así sin saber qué tenía y por eso se cubrió con los cubrebocas, no porque fuera temporada de COVID y cosa que no es cierta. Estos videos de Seattle, de la mujer de Seattle, son recientes y aquí les voy a decir por qué. Muchos me dijeron que esta persona era Marilyn Marilyn Stanley, que fue efectivamente quien sufrió un um, ataque por su pareja hace cinco años, de hecho el 14 de septiembre del 2015, ¿ok? Ella fue, y se decía, se presumía que esta persona de Seattle era Marilyn, pero no lo es, ¿por qué? ¿Ok? Primero que nada, y la cosa como más sencilla, es que este caso de Marilyn fue Marilyn... Fue en Kentucky ¿Ok? Kentucky es otro estado eh, totalmente diferente de Estados Unidos Y este fue en Seattle Y lo podemos comprobar porque en las imágenes que salen ahí en los videos De, de esta mujer de Seattle Se puede ver que hay un letrero que dice Seattle Y acá eh, fue en Kentucky Entonces desde ahí ya vamos mal De que no es uno con el otro Se puede observar que los policías tienen cubrebocas tanto las personas que van los carros tienen cubrebocas. Entonces eso de que eh, era porque hay, pues no sabían si tenía alguna enfermedad y se le acercaron así cubiertos, tampoco. Es épocas de COVID. No se sabe qué le pasó a esta mujer. Supuestamente este tipo de cosas pasan mucho en Seattle. Entonces no es raro que ocurran este tipo de cosas. Entonces por eso a lo mejor no hay versiones oficiales de realmente qué le pasó a esta mujer. Eh, también una cosa que a mí no me... Mmm, pues sí, como que no me checaba con lo que ustedes, varios, me estaban diciendo que este caso era viejo Fue las llamadas, que estas sí son confirmadas, que se hicieron justo el día que se tomaron los videos Y que se hicieron en Seattle, que la llamada fue hecha en la zona donde vieron a la mujer y demás ¿Por qué? Porque quien grabó los videos fue la misma persona que llamó a la policía Y reportó a la mujer eh, que estaba ahí en las calles, ¿ok? Entonces ya desde aquí les puedo decir, no es, no es ese caso Ok, entonces la historia de Marilyn, que era la, ma, lo digo mal, Marilyn, que era este de quien ustedes me estaban contando, efectivamente sufrió algo horroroso en el año 2015. Bueno, a este punto casi serían ya los seis años. Eh, sí sufrió eh, violencia de género eh, por parte de, de, de su pareja, ¿verdad? Y cuando ustedes ponen el nombre de la mujer, como la dieron a conocer los primeros videos que les aseguro que tampoco fue como mala onda, así como mal rollo, o de querer como ofender a la mujer y demás, pues yo creo que nada más por la forma en cómo estaba caminando así errática y demás, pero bueno, si ustedes buscan ese título en Google, en donde sea, automáticamente les va a ser como el enlace a este caso, cuando este caso ya no tiene nada, nada que ver, de hecho el caso de Marilyn fue uno de los peores Ataques de género que se ha visto como que en toda la historia, ¿verdad? Sobre todo en este estado, en Kentucky Marilyn, eh, su pareja la maltrató Le arrancó el cuero cabelludo Le arrancó entre el 75 y el 80%, o sea, es decir, casi todo Y esto mismo era lo que decían que traía cargando en los brazos La mujer de Seattle Lo cual tampoco es cierto Porque lo que trae es una bolsa Sí trae como sangre aquí O sea, bueno, más bien como que su ropa está manchada de sangre Pero no... Venía ni de las orejas Porque Marilyn sí fue atacada Por su pareja Y por el perro de su pareja Y le arrancó una parte de una oreja Y el cuero cabelludo Pero no lo traía eh, cargando esta persona, porque pues no, no era, ni siquiera era. Entonces eh, la sangre no provenía del mismo lugar de donde Marilyn fue atacada. Entonces, otro punto por el cual no es la misma persona. Y posiblemente por esto se hizo como esta confusión enorme, ¿no? De que, pues sí, automáticamente cuando tú buscas algo en Google o en cualquier página, te lleva a las, a las fotos de, de Marilyn cuando pues ya nada que ver. Entonces esto también de que es un video viejo y lo volvieron a subir, pues no, fue un video que se tomó en mayo 2021 y que eh, pues no hay medios oficiales que confirmen qué pasó con esta mujer. Y sí, no se sabe, por eso les digo, les pido una disculpa por yo referirme a ella, así, tampoco fue mala onda, pero pues no, no es la misma mujer. De hecho, la misma persona que subió los videos originales también hizo unos videos diciendo que sí, ella grabó. Ella llamó y ella pues fue todo. Además de que en el caso de Marilyn no hay videos de cuando ella escapó, de cuando la policía la logró ayudar, no hay nada parecido a la mujer de Seattle. A simple vista, pues sí es fácil como que confundirse y pensar que es un video viejo. Porque, eh, pues bueno, Marilyn tampoco tiene mucho pelo, usa una peluca y la mujer de Seattle también tenía varios mechones, pero no sabemos si está rapada, si tampoco tiene cuero cabelludo o demás. Entonces, fantasmitas, pues les voy a dejar aquí cómo pueden encontrar un hilo si es que quieren ver más a detalle qué fue lo que pasó con Marilyn. Yo les estoy dando un súper resu resumen, pues yo creo que lo que todo el mundo sabe, ¿no? De que la atacó el perro, de que su pareja la maltrataba y demás. Entonces aquí les voy a dejar un hilo de Katherine Gallo, que pueden ir ustedes a buscar su hilo. Y bueno, básicamente les digo, eso era lo que quería complementar con el otro video. Eh, yo desconocía, la verdad les voy a ser sincera, el caso de Marilyn hasta que se hizo viral este caso de la mujer de Seattle. Obviamente lo que sufrió Marilyn es horrible y considero que no se debe de hacer menos por ser un caso que pasó hace cinco años, o sea, no es así como de que ah ya pasó hace cinco años, ya, no, o sea, lo que le pasó, pues, estuvo horrible, y, pues, bueno, realmente la mujer de Seattle, pues, no se sabe qué, qué le ocurrió, a lo mejor, como les digo, como en Seattle, estas cosas pasan seguido, eh, por eso así como que no se hizo mucho relajo, cuestión pues de medios como, no sé, la policía o cosas así. Cuando es un caso muy sonado, sí sale la policía a dar como declaraciones oficiales a los medios, a la prensa y demás. Ahora, mucha gente también me dijo, ah, o sea, que tú crees que los medios oficiales solo son la televisión y noticiero? No, pero eh, si la información a lo mejor sale de la policía puede ser un poco más confiable que de lo que yo puedo... Encontrar en Twitter, por ejemplo O cosas así, ¿saben? Y pues bueno, esto ha sido todo por este video Espero que haya quedado un poco más claro el tema Y pues, no sé, si tienen más preguntas O más, com más comentarios, díganlo En los comentarios, obviamente Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video Recuerden que hubo cuatro videos Esta semana, este es el cuarto Y un video en mi canal secundario Lo pueden encontrar como Marijo2 De todos modos, se los voy a poner hasta el final recomendado Y bueno, los quiero mucho Nos estamos viendo al siguiente vídeo